Eurolat aprobó discutir con urgencia en Viena la crisis humanitaria de Venezuela. Una comisión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, aprobó hoy discutir con carácter de urgencia en la próxima reunión que se realizará en septiembre en Viena, Austria, la crisis humanitaria producto de la migración masiva en Venezuela. El presidente de la representación venezolana al Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Ángel Medina, informó a ACNF que la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos del Organismo Biregional aprobó con una votación de 15 votos a favor y 8 en contra a discutir el tema. Lo que está pasando en Venezuela es una situación de gravedad que marca un hito histórico para el país, y a su vez genera graves problemas en la región, manifestó el parlamentario que participó de los encuentros del Eurolat en Panamá. Medina indicó que las cifras del éxodo son alarmantes. En el que se habla de más de 4 millones de personas que han salido del país sudamericano, principalmente por los puntos fronterizos colindantes con Colombia y Brasil. Es de conocimiento público que en las fronteras se desplazan personas enfermas, desnutridas y sin ningún aporte económico, estamos ante una crisis sin precedentes, advirtió el político. Durante la ceremonia de apertura de las reuniones de trabajo del Eurolat, que se efectuó este miércoles, el eurodiputado español y copresidente del Eurolat, Ramón Jauregui, expresó que Venezuela está ante una crisis sociopolítica. La crisis venezolana no es solo una crisis democrática, sino que es una crisis humanitaria de altísimo nivel. Casi cuatro millones de venezolanos han huido del país, yo no sé cómo, el presidente Nicolás, Maduro puede explicar esto, declaró. Además dijo que la situación que se vive en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Es la de una catástrofe humanitaria y que la urbe está atestada de migrantes venezolanos que huyen con lo poco que tienen y que al llegar a Colombia necesitan un plan de asistencia. El político español recordó que el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, le propuso el pasado 21 de marzo enviar una delegación parlamentaria tanto a Cúcuta como al también fronterizo estado de Roraima en Brasil, y que los eurodiputados viajarán previsiblemente antes del verano, pasada quizá la primera ronda de las elecciones colombianas, 27 de mayo. Europa va a desarrollar un plan de ayuda importante en esos lugares, Brasil y Colombia, porque creemos que la ayuda humanitaria en este caso es fundamental, aseguró. La Eurolat, un organismo internacional que está compuesto por 150 parlamentarios de Europa y Latinoamérica y que fue creado en 2006 para promover las relaciones entre ambas regiones, celebra hasta este viernes una serie de reuniones de trabajo en la Z del Parlatino en la capital panameña, centradas en seguridad, medio ambiente, educación y derechos humanos, entre otros asuntos.